Me encuentro en Le Palais, a unos 6 o 7 kilómetros de La Lavalá. Hasta este lugar, quizás en un día lluvioso y con niebla como este, se desplazó el padre Champagnat para atender al joven moribundo de la familia Montaigne. Este encuentro con el joven Montaigne fue un acontecimiento que marcó profundamente la vida del padre Champagnat y ciertamente provocó el nacimiento del Instituto Marista. El 28 de octubre de 2014, aniversario del encuentro del Padre Champañá con el joven Montaigne, daremos inicio al año Montaigne. Coincidirá con la celebración del año de la vida consagrada en toda la Iglesia. Este primer icono nos acompañará hasta julio de 2015. Será un recuerdo de la importancia y la urgencia de nuestra misión, tan actual hoy como en tiempos del Padre Champañá. Inspirados por nuestro fundador, que se desplazó desde la bala hasta este lugar, caminando durante varias horas, también nosotros nos sentimos llamados a ponernos en camino al encuentro de los jóvenes montañes de hoy, allí donde se encuentran. En nuestros oídos, resuena la insistente llamada del Papa Francisco a salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos dice «Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, «Dadles vosotros de comer». ¿Qué ardía en el corazón del padre Champañá en su camino de regreso a la balá después de haber encontrado al joven Montaigne? ¿Qué latía en su interior que le llevó a fundar el instituto pocos meses después? Preguntémonos, ¿no es este mismo camino el que ahora estamos llamados a rehacer, dejándonos interpelar profundamente por la situación de los jóvenes Montaigne de hoy?